Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, bueno, bueno, bueno Este vídeo voy a intentar que no esté editado para que lo veas así, ¡pa! Del directo, del tirón, ¿sabes? Como si fuera un directo. Como estás viendo en el título, si morimos, se acaba el vídeo, tal cual, ¿vale? Si os gusta, si veo que tiene mucho apoyo el vídeo Lo convertiré en una sección Y... Y oye, podréis... Podréis ver todos los vídeos seguidos ¿Vale? Eh, porque lo podré ver, poner en una lista de reproducción eh, Sé que no habéis entendido nada de lo que acabo de decir Pero yo me entiendo ¿Vale? No te preocupes ¿Qué estás haciendo? Estoy talando un árbol porque cuando tú empiezas en Minecraft En un mundo Hay que pillar madera Lo que pasa es que esta madera Parece ser Que me acabo de dar cuenta Que es la madera nueva Del Minecraft Es espectacular O sea, espérate un momento No, no, no, es que no, no A ver, vamos a ver Llevo directos intentando encontrar Este árbol y en este vídeo que solo es para, para en plan supervivencia por la risa Voy y aparezco encima de un árbol de esos Espectacular, es que, es que tengo la mejor suerte del planeta Hombre, os he encontrado a vosotros Mensaje sublime Te ha gustado, eh, te ha gustado ahí el mensaje súper bonito, eh Súper bonito Vale, eh, lo que pasa es que me siento atrapada en la selva Me siento, eh... Ahí está ¡Wow! No había visto este bioma, tú Vale, espérate Vamos a ir por partes, ¿vale? No me pongáis nervios ya. Vale, a ver Por favor ¿Quieres poner? vale, Mesa de crafteo Hay dos conejos que me están observando Tengo miedo de que los conejos no me vayan a comer con patatas ¿Estáis bien? Vale ¡Eh, la ranita! ¿Quieres ser mi mascota? ¡Ay, qué mona la rana! ¡Ay, qué graciosa! Vale, a ver No sé qué acaba de pasar Pero bueno Vale Pillo esto Rana ¿Quieres estarte quieta? Voy a pillar Piedra Vaya a sobrevivir! yo qué sé? ¿Y yo qué sé? No lo sé No lo sé No tengo ni idea Lo que sí sé es que espero que no se me caiga la arena encima Espera tú Espera tú lo que duro Dime, dime que... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Espérate Por favor dirías ¿Por qué no te desplazas? Porque tengo miedo de morir Por la noche, ¿vale? Ahora es cuando no encuentro piedra Aquí no Aquí no voy a encontrar piedra Por ningún lado Madre mía Este vídeo se va a acabar más pronto Perfecto No piques para abajo No hay piedra ¿Qué quieres que haga? En serio ¿En serio me estás diciendo? Por si acaso Por si acaso ¿Eh? Que ya... Ya estaba con el mosquedito de, de que no encontraba piedra, ¿eh? Por si acaso las ¿Cuánto vas a picar? No sé Yo, yo me voy a llevar... Cien eh, bloques Es broma, ¿eh? No me voy a llevar cien bloques ¿Tú te crees que me voy a quedar aquí? ¿Picando? Como si no hubiera mañana No, no, no Que aparezcan bichos Y me comen Y no queremos eso Aunque sé que lo estás deseando Sé que, sé que estás deseando Sé que estás deseando que, que venga un bicho O un creeper Qué susto me ha dado Pensaba que venía uno Pensaba que venía uno Vale Pam, pam, pam, pam Pam, pam Porque yo para que quiero Al Niska Bueno, me la llevo Me llevo la Niska me llevo la arenica. Me llevo la arenica. Uh. Vale, entonces hago. Horno, importante. Importante hacerse un horno. Una espada, importante para luchar por la noche en caso de que venga bichos. Eh. Más palos, importante. Para hacerse más herramientas. Hacerse un pico. Hacerse un hacha. Hacerse. Hacerse nada más. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? Si ya más cosas no puedo hacer A ver, entonces Hago así Pam, pam ¿Ves? ¿A qué estás flipando? No No confiabas Esto no es un tronco, ¿verdad? No No, no. ¿No hay troncos aquí, ¿o qué? ¿Hueris de tronco? No, no hay tronco ¿En serio? ¿Me estás diciendo que no hay troncos de árbol? ¿Que me tengo que desplazar? ¿En serio? ¿Es, es, es en serio? ¿Me estás, me estás vacilando, ¿No? You are vacilant and me You are me, ¿verdad? Espérate No sé qué estoy haciendo No me preguntes, ¿vale? Tú solo observa el vídeo tú, tú solo observa, ¿vale? No sé qué estoy haciendo Estoy tratando... Sí, con el pico Con el pico vas a quitar la madera Como se ha hecho toda la vida Claro que sí Con el piquito Uno piquito Tuturu tu, tu. ta, ta, ta, ta, ta. ¡Oh! Uh, i, i. Madera, madera Perfecto Y dirás, ¿por qué no coges más? Hombre, podría ir a coger más madera Pero yo, ¿para qué quiero tanta madera? ¿Sabes? Yo solo quiero sobrevivir Y no morí en el intento Bueno, el que faltaba El que faltaba Ya para arrebatar Esto se puede usar de... de, de de, de, de, carbón En plan, así En plan, por favor, por favor que llegue, por favor, que el presupuesto no da para más, eh Vale, gracias Perfecto ¿Podría bajar a por más piedra? Sí, me voy a hacer una casa aquí yo sé que es un sitio un poco cutre, pero estamos, imagínate que estamos en las Maldivas, ¿vale? En, un, en una especie de, de playa súper bonita. Y también te digo, también acabo de encontrar algo que no encuentro en los directos. Una zona de esponjas y de corales. O sea, acabo de aparecer en un lugar perfecto, el cual estoy buscando yo en los directos. Genial, genial, espectacular. ¿Quieres ser mi mascota? Y se va Me tiene miedo yo creo, ¿eh? Vale. De momento voy a hacer esta casa De ser muy bonita ¿A que sí? Si es que yo soy muy profesional Construyendo Yo cuando me pongo Me pongo Pam, pam, pam, pam La mejor casa de Minecraft Que vas a ver en tu vida ¿Vale? Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Si no salimos ardiendo esta casa va a ser preciosa, ¿vale? Entonces, um, ahí está. Esto, bueno, bueno, de momento vamos bien, eh. De momento, veremos a ver cuando salga de noche. Que también te digo, tenemos que matar arañas porque no tengo lana. No hay lana. Tuturu tutu. Vale, entonces. ¡Pam! ¡Pam! Entonces ah, mi Una ahí Otra aquí Bueno, bueno, menuda casa Me estoy haciendo... Menuda chabola Chaval, ahí está ¡Pam! ¡Pam! La mejor casa del planeta, claro que sí A ver Un momento, voy bien, ¿eh? No lo llevo de vídeo Pero lo que dure... Es la, la, la, la duración de mi supervivencia Aquí en Minecraft ¿vale? Hola. Ya vamos en casita Aquí, tranquilamente Y dirás, esto va a ser tu casa Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? ¿Tienes alguna, algo que decir? ¿Algo que objetar sobre mi hogar dulce hogar? Vale, voy a poner el horno aquí Casita pequeña pero humilde ¿Vale? Entonces em... Voy a hacer una escalera Para abajo ¿Para qué? Por, por, por, para minar, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? A ver Vamos a... ¿Para qué quiero ir a minar? Para conseguir hierro Es que preguntas demasiado ¿Por qué preguntas tanto? Preguntas mucho No preguntes tanto y observa el vídeo, hombre Tantas preguntas A ver ya sé que me puedo hacer una pala, ¿eh? Soy consciente de, de, de eso de Tranquilidad, en de no me pánico uh, Me estoy destrozando la casa Perfectamente Vale ¿Voy a ir a minar de verdad? Que sí, que sí, que sí ¿Qué pasa, que no te lo crees o qué? Que sí, que voy a minar, de verdad ¿Qué pasa, que, que no lo iba a hacer? Pues claro si no, ¿dónde te crees que voy a sacar el hierro? ¿Se lo pido a una araña? ¿Le pido a una araña si me da un, un poco de hierro? No me la va a dar. no no La araña no me da el hierro. Y en caso que se la pida a un creeper, el creeper explota. ¡Hala! ¡Perfecto! He desmontado la escalera. Genial. ¡Ay, señor! ¿Qué se le va a hacer? ¿Cosas de Minecraft? ¿no? ¿Qué, ¿Qué se le va a hacer? A ver... Porque me estoy dando cuenta de que no se ven las coordenadas. Espera, ajustes, por favor, ajustes, ajustes, ajustes, mostrar cor... no, no, se escucha. Ya empezamos a escuchar algún que otro bicho para empezar. Se escucha. Se escuchan bichos, ¿eh? ¿Qué, qué sonido es ese? ¿Eso es un zombie? ¿En serio? ¿Qué sonido es ese? ¡Qué susto me he cagado! Pensaba que estaba. Se escucha por aquí abajo. ¡Tengo miedo! ¡Puede pasar cualquier cosa! Ah, Perfecto. No, no, no, no, no, no, no, no se puede tener Ah, ¡Ah! He sobrevivido y no sé cómo, verdad. no te voy a engañar no. ¿Y este hueco por la cara? ¿Qué es esto? ¿Qué estáis de fiesta? estoy de fiesta y no me habéis invitado? Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Me parece muy bien ¡Toma! ¿Para qué, eh? Ah, muy bonito. Precioso. La verdad es que sí. Las cosas como son. No te voy a engañar. Vale, voy a ir a la capa 40. De este momento estoy sobreviviendo. Uh, Casi se me... Vale, vale, vale. Pensaba que se me iba a caer la arena encima, eh. Vale, voy a picar por aquí. A ver qué pillo. ¡Bueno! Ay no, pensaba que era... Pensaba que era hierro. Pensaba que era hierro. Oye, oye, oye, de momento. De momento viene. Y dirás, ¿para qué quiero hierro? Para poder... Uh, hacer un huerto. Porque necesitamos un cubo de agua. Pero sobre todo para el tema de la armadura. Que no tenemos. ¿Vale? Y eso es algo importante. Vale. De momento. Muy bien. De momento. Pero por lo que duro. Mm, este material es nuevo, ¿no? No sé qué es esto. Pero me lo llevo. ¡Uy! ¡Uy! Espérate. ¡Pea, No qué estoy haciendo. No no me lo preguntes. Tú no preguntes. Tú observa. Deja de preguntar cosas. Que preguntas mucho. Preguntón. A ver. encuentro huecos por todos lados. Pues voy a hacer pico. Digo, voy a hacerme un pico de... De piedra. Y pico mejor con eso. Lo que yo no he hecho aún, y tenía que haberlo hecho, es el huerto. ¡Bien! ¡Uy! Me he caído. Ah, perfecto, claro, porque no hay, no hay escalón. Perfecto. Me estoy muriendo. Perfecto. Genial. Fabuloso. Aquel de noche. Aquel de nid Ah, genial. Se han generado slimes. ¿Voy a salir a la superficie? No, tengo miedo ¿Tú me ves con cara de salir a la superficie? Tengo miedo Pam, pam, La rana, Esto aquí eh, Venga, va, me la juego el juego, ¿vale? Ah, que son las ranas. Vale, vale, vale, vale. Ah, no, solo es slime. ¡Eh, eh, eh, eh, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has quedado ahí atrapado? Se quedó atrapado. A ver, que viene. ¡Oh, ¡No! ¡Sal, sal, sal, sal, sal! ¡Que vienen! Vale, vale, vale, vale. Dios, Dios. Vale, aquí ya. ¿Quiero un taparico? ¿Quiero un tapar? Se puede, se puede sobrevivir, se puede sobrevivir. Que viene la por mí. Que viene el moco verde a por mí. Vale, vale, vale. ¿Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Lo estoy consiguiendo. ¿Qué? ¿Eh? ¿A qué os habéis sorprendido? Qué susto mala dado el conejo este. Vale. Uh, me queda medio corazón Tengo miedo ¿Qué puede pasar aquí? He sobrevivido, ¿eh? Pensabas que no iba a sobrevivir, ¿eh? Te has sorprendido hey, yo... Es que es lo que pasa, ¿no? ¡Uf! Cierra, cierra, cierra Anda, cierra, cierra A ver Sería conveniente que hicieras palas, ¿eh? No es por nada no es por nada, pero estaría bien que hicieras palas, hicieras herramientas, como debe de ser. Porque esto que estás haciendo es un poco cutre, ¿eh? Entonces, necesito que salga de día. Esto va a pesar. Claro, pero es que... Cada vez que no hay hierba, ¿sabes? No tengo chungo, ¿eh? Es que encima ya apareció en un desierto. Perfecto. Si es que... De verdad. Bueno, pues me alimentaré de carne podrida. Es lo que hay, ¿no? Somos humildes. Pues hay que alimentarse de carne podrida. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Porque de polvura no lo podemos alimentarnos. Vale, a ver. Eh, ¿A qué capa voy? Pues, la verdad... Si te soy sincera... No tengo ni la más remota idea. Mm, intuyo que por aquí encontramos hierro. Perfecto, voy y me encuentro cobre. ¿No hay hierro, en serio? ¿Me estás explicando? ¿Me estás queriendo decir, querido Minecraft del alma, por favor, que no hay nada de hierro en lo que llevo picando? Porque mira que llevo picando un buen rato, ¿eh? Mira que llevo picando un rato, rato, eh No sé cuánto llevo de vídeo, no tengo ni idea No quiero mirarlo Porque lo que voy a hacer va a ser en cuanto corte ¡Pah! Lo subo Así, sin cortes, sin, sin edición ¿Vale? Así que Va a ser como un directo Básicamente Para que veáis todo, ¿vale? Todos los pasos que estoy haciendo para que veáis que no hago trampa, ni, ni que.. Ni que me, me. Nada. Nada. Quiero que lo veáis todo. Todo, todito, todo. Por si acaso ya que no se fía, ¿sabes? Vale, tenemos carbón. Tenemos experiencia. De momento no me sirve, Porque los encantamientos de momento no lo voy a usar, pero. Oye, a lo mejor. A lo mejor llego a los encantamientos, pero.. Eso no se puede saber. Tu, tu tú, tu, tu tu. Por pues si acaso no te lo crees, el, el de este está muy modo difícil, ¿eh? ¿Vale? Espérate. Difícil. No se puede poner en hardcore, ¿vale? O sea, está al máximo nivel. Por pues si acaso ya hay que, que no sé okay? Pues ahí está. ¿Vale? Vale. A ver. Tenemos aquí hierro. No, carbón, perdón. Y el hierro, esperemos encontrarlo pronto. Porque si no, esto va a ser. Vamos. La casa, ¿cómo me la voy a hacer? Eh, ¿Me la voy a hacer. ¿me la voy a mejorar la casa? Sí. Si puedo, sí, me la voy a mejorar, claro que sí. Vale. La voy a hacer de roca, ¿eh? Me da que la casa la voy a hacer de roca. Voy a mirar si es de día o es de noche. Ah, pa pa pa pa pa pa yo voy a hacer como si fuera una serie, ¿vale? No vamos a hacer así, porque en cuanto muera se acaba el vídeo, pero... Pero vamos a simular como que estamos empezando una nueva serie, ¿vale? Vale. Que por cierto, esto se puede convertir en una sección del canal. Si quieres, si veo que hay mucho apoyo en el vídeo, esto se puede convertir en una sección Vale, así que puede ser que lo hagamos más veces, vale eh, Voy a mejorar la casa, vale, porque esto que tenemos está muy bien, jiji, jaja, pero Pero está, estaría mejor que hiciéramos vale. Espera, espera, estoy pensando Estoy pensando, no lo parece, pero estoy pensando, ¿vale? Voy a hacer una pala. Y voy a hacer esto. ¿Qué haces? ¡Shh! Controlo, controlo, tranquila, tranquilidad, que no al pánico. Que yo controlo. Ahora que es de día hay que aprovechar... Perfecto. Ahora que es de día hay que aprovechar, ¿vale? El momento... Para poder.. pa pa pa pa escaparnos. Me voy a llevar todo. Vale. Me lo voy a llevar todo, ¿vale? El inventario. Todo, todo, todo. Todo, todito, todo, todo. Porque no vamos a vivir aquí. Porque yo pensaba que no iba a conseguir tanta piedra. La verdad, eso es, es la realidad. Yo pensaba que no iba a conseguir tanta piedra, pero sí. Como he conseguido bastante. Me llevo todo. ¿Vale? Y nos construimos la casa en otro. En otro hogar mejor. ¿Vale? Porque aquí estamos un poco en peligro. No por nada, ¿eh? Estamos un poco bastante en peligro. Así que. Mejor que nos vayamos. Vale. Entonces. Cogemos el barco Vamos a navegar Y nos dirigimos A... Pues no sé a dónde Porque vamos He aparecido justo en un sitio Donde no aparece nada, ¿sabes? A ver, que podría coger de esta madera ¿Sabes? Pero... Mmm, precisamente no es lo que yo quiero ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya podría haber aparecido en otro sitio Mira, mira, mira esto, mira esto Si es que está todo lo que yo quiero ¿Por qué me haces esto, Minecraft? Yo voy a tirar para allá, ¿vale? Me deshago de, de lo que hay aquí Ya sé que esto es muy bonito y precioso Y todo lo que tú quieras, pero lejos Vámonos de aquí Vayámonos de aquí Vamos a otro sitio Porque esto no puede ser Además, no hay animales Tenemos que conseguir comida ¿Me podría hacer la casa aquí? ¿En mitad del mar? Sí Pero estaríamos en la misma, ¿sabes? Desde... ¡Oh! Vale Dime dime que sois árboles normales ¡Sí! No, perfecto Es donde estaba yo antes, ¿verdad? Es de donde yo vengo, ¿No? Creo que sí Dios, qué susto me han dado Qué susto me han dado Vale eh, No, no, no veo Por allí veo árboles Por allí a la izquierda Pero no sé si son los de Si son árboles Buah Estoy mirando, eh no, vale me da, me da mejor, que. yo creo que es mejor perfecto y voy en ¿ves? si es que ha aparecido en un desierto si es que de verdad es que desde luego vale vamos a ir aquí por lo menos en el bioma este de sabana por lo menos tenemos árboles y va todo mejor ¿me llevo el árbol? el árbol no, perdón, el, el barco el árbol también me lo voy a llevar, pero este, en concreto. ¿Por qué este? Porque me da la gana. Ya sé que me quedan dos corazones, ¿vale? Ya sé que ahora mismo estás tembloroso. Ahora mismo estás flipando en colores. Dirá, ¿cómo puede ser que sobrevivas si, si pide dos corazones? Yo también me estoy sorprendiendo, la verdad. No te voy a engañar. Pero sí, sí, este vídeo en cuanto lo acabe, lo subo. Así, directo, pimba. Sin edición y sin nada. Como si fuera un directo, básicamente. Vale, vale. Me llevo, me llevo rebajo. Yerbajo, yerbajo, hierbajos. Vale, perfecto. Me voy a quedar. Es que no sé dónde quedarme en realidad. Me voy a hacer aquí la casa. Ya sé que no es el mejor sitio. Pero es lo que tenemos, ¿vale? Por lo menos tenemos piedra. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Aquí, aquí, aquí. Aquí. Aquí, aquí. Ahí, ahí. Perfecto. Ya tenemos aquí... El hogar dulce hogar. ¿Voy a sobrevivir mucho? Pues no lo sé. No tengo ni idea, pero... Por lo menos Tenemos casita Pam, pam, pam Pam, pam Dios, No hay ventanas ¿En serio? No lo sabía no, no sabía que no tenía ventanas La verdad es que es un dato que no, no conocía Ahora ponemos ventanas No os preocupéis Pam, pam, pam Vale, Y aquí Hago la puerta ¿Vale? Ahí está Pam un bloque más. Porque así me parece un poco pequeña, ¿eh? La casa. No por nada, pero. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí. Aquí, aquí, aquí, aquí. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. No sé cuánto llevo de vídeo, De verdad. No sé cuánto llevo. Ahí está Vale, perfecto Ahora sí tenemos una casa en condiciones A ver, no es la mejor casa del mundo Pero tenemos una casa Vale, voy a quitarla de los, los bordecitos Porque esto no nos va a servir de mucho, que digamos Entonces, esto aquí ah, Aquí también, esto fuera Y así los bloques que Sobran, los aprovecho, ¿vale? Entonces, pam, pam. Vale. Aquí lo mismo. Espero que la llama no me escupa. Recemos todos para que no me escupa la llama, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¡Pam! ¡Pam, pam! ¡Dios! Clavadito, ¿eh? Clavadito, clavadito. Vale. Uh... Vale. Entonces, las puertas obviamente van en aquí, ¿no? Porque es la entrada. Vale. Entonces ahí va a ir una ventana, ¿vale? Ahí va a ir una ventana. Bueno, bueno, bueno. De momento voy bien. Espérate, voy a ir antorchando la casa. Condiciones. No, espérate Ahí Ahí Aquí Bueno, más o menos, ¿vale? Más o menos ¿Vamos a vivir aquí? Sí Yo creo que esto es un buen sitio Me parece un buen lugar Para vivir Hasta que Hasta que libramos. Hasta que duremos esta tierra no sé para qué sirve, ¿eh? de verdad. Si alguien lo sabe, me lo podéis poner en los comentarios, por favor. La tierra esta... A ver, sé que se puede convertir en tierra normal. Pero la tierra así, de esta forma, ¿para qué sirve? ¿Para cultivos? ¿Para, ¿para qué? Contadme. A ver... Eh, pam, pam, pam, pam. Vamos a poner aquí. Eh, pa, pa, pa. ¿Dónde pongo esto? Yo, vale. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Entonces, pongo aquí el horno, pongo aquí el carbón, pongo aquí el... Esto para que lo quiero yo. Mm, la arena, ¿vale? Porque necesito para poder hacer los cristales. La mesa de crafteo. Y lo que me sorprende es que todavía seguimos con vida Lo que he dicho es verdad, eh Lo que dure el vídeo es lo que va a ser O sea, lo que dure la grabación Es lo que va a ser el vídeo, ¿vale? O sea, no va a haber cortes, no va a haber edición, ¿vale? En el vídeo va a ser un, un vídeo directo Vamos a llamarlo así Vale y lo dicho, si queréis que esto se convierta en una sección, vale, nueva del canal, pues, pues adelante. Ya sabéis lo que sabéis, lo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Apoyar el vídeo, porque con eso me hacéis entender de que os gusta este tipo de, de contenido, este tipo de vídeos. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Suelto, suelto todo, suelto todo, vale. Lo dejo todo, ¿vale? Entonces, me llevo la espada. Necesito. Claro, es que no tengo comida. Espérate. Tengo que plantar. Así que. Vale, lo único que me ocurre es lo siguiente. Espérate. Espera, ¿eh? Voy a hacer. Ahí Ahí está Así por lo menos Tenemos comida, ¿vale? Entonces No me ha servido de mucho, pero bueno Algo he hecho Esto Para ir a la cueva Pam, pam, pam, pam, pam eh, No me lo creo, hay un esqueleto Uh, no, ya está aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like y suscríbete para más contenido como este. Y oye, 33 minutos de vídeo. No te puedes quejar, eh. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.